más es que, en, buenas noches a todos, perdón, eh, me parece que arrancamos distraídos, ellos los primeros 15 minutos nos apretaron y las distracciones nuestras les regalan posibilidades que concretan. Después el equipo se, se fue asentando, fue mejorando en el manejo de la pelota, en el, en el accionar del juego y terminamos encima de ellos, desafortunadamente no tuvimos la, la puntería adecuada, no porque el equipo llegó, llegó por muchos lados, pero no terminamos concretando las oportunidades que tuvimos más que una, pero bueno, pues me deja un buen sabor de boca que el equipo reaccionó bien y, y tiene eh, poder, potencial para ir al ataque, ¿no? ritmo de partido, porque fueron 15 minutos, me parece que entramos no al, al ritmo que se requiere de un partido, cuando vimos la, la, la situación, ahí reaccionó el equipo, porque ya reaccionó en los últimos 10 minutos del, del primer tiempo, ¿no? ya estábamos encima, tuvimos ahí un par de oportunidades que no concretamos, que pasaron cerca, pero eh, pues en el primer medio tiempo se habló de eso, ¿no? de no poder regalar tiempos no poder estar distraídos no poder eh, estar dándole la espalda a la pelota con un equipo que sabe jugar rápido pero el equipo asumió la responsabilidad que tiene y pues salimos a atacarlos no y buscamos por los con los cambios modificar nuestro planteamiento y creo que funcionó bien ¿no? desafortunadamente no no logramos alcanzar pero bueno estamos con un solo una necesidad de hacer un gol y ya Sí, vivo siempre asustado. La verdad es que, eh, reitero, el equipo intentó más. O sea, hicimos un gol, pero intentamos más. Desafortunadamente no tuvimos la, la puntería adecuada el día de hoy. Pero el equipo encimó y estuvo encima de, del rival para poder conseguir algo mejor. Pero bueno, pues por supuesto que ahora vamos a nuestra casa y vamos con la idea de, de ganar. Ganando, estamos en la siguiente ronda. ¿no? No, porque me parece que el equipo, más más que por fallas de mecanización o de juego, fueron distracciones, estar distraídos en la jugada para que ellos tomaran ventaja. ¿no? Han sido jugadores importantes, han sido jugadores que normalmente vienen, venían jugando, pero a mí me parece que Juan y, y Ayala ahí de Libro lo hicieron bien. Después obviamente tenemos que arriesgar para meternos en el juego y los cambios son para arriesgar, no son cambios porque alguien está haciendo las cosas mal. El equipo ya estaba encima, ¿no? Antes de cambiar, sacar la línea de 5 y, y convertirla en cual ya estamos encima, pero teníamos que arriesgar para buscar meternos en el partido y creo que funcionó. ¿no? Hola Miguel, Omar a preguntarte, buenas noches. ¿Cómo viste el regreso de, de Florian ya a la actividad en un partido, digamos, oficial, lo habías tenido un, un amistoso, ¿Cómo lo notaste? ¿Y qué tan importante puede ser él ya para esta etapa? De... Bueno, todavía, me parece que todavía no está al ritmo que, que quisiéramos, pero cuando toma la pelota se ve diferente, es un jugador que tiene diferencia, eh, pero bien, ahí va, eh, hay que tenerlo en la cancha minutos para que vaya agarrando ritmo, para que vaya agarrando esta, esta situación del partido, ¿no? y, y bueno, pues entró a, a tratar de poner su reto de arena. Al final tuvo ahí la posibilidad de meter un buen cabezazo, desafortunadamente no es su fuerte, pero bien, bien, ahí va. Tenemos que hacer goles, tenemos que ganar, que es lo que, más que cuidar, tenemos que ir a salir a ganar. Con la idea de, por supuesto, ser sólidos atrás, no estar, no estar distraídos, entrar desde que sirve el, el árbitro al inicio del partido, conectados en el juego, no porque ya desde la primera pelota nos tiraron un balonazo de 60 metros y la, y la regalamos a tiro esquina, entonces desde ahí ya tenemos que estar conectados para, para conseguir el resultado, ¿no? eso es lo que tenemos que hacer. No, lo acabo de decir, no puedo echarle la culpa a eso, ¿no? ya ya estaba en, la, en el reglamento, no nos gusta, por supuesto que no, está, no estaba en la idea, ya lo he dicho varias veces, no no, no, no es lo idóneo, pero ya estaba en el reglamento, ya, ya sabíamos que íbamos a parar, tratamos de aprovecharlo con algún partido amistoso, recuperar a algunos jugadores, pero pues ya estamos en la competencia, no necesitamos pensar en eso. Gracias, gracias. ¿Por favor, Max, ayuno, Max, ayuno. ¿Qué tal Miguel? Buenas noches, espero te encuentres muy bien, Max Ayudo para deportes.com Quisiera saber tu opinión sobre los constantes cambios de reglamento o de formatos en la liga, te deseo mucha suerte. Eh, eh, ¿De qué tipo de cambios de formatos? No te entendí. Como eliminar al gol de visitante, por ejemplo? Mira, me parece eh, que ya desde que se había tomado esas medidas es por copiar lo que se hacía en, otros, en otras ligas, le estaba, de, le estaba demeritando 100% lo que hacías en el torneo, porque iba primero el gol de visitante y luego la posición en la tabla, ¿no? Entonces, pues no servía de nada el torneo, hacer 50 puntos o 45 puntos o 38, no te servía de nada si te hacían dos goles de visitante o un gol de visitante y tú no, no, tú no hacías, estabas, estabas liquidado. Entonces, yo creo, que, yo creo que son circunstancias de darle más valor la, al, al torneo. Me parece que la medida cuando se tomó, a lo mejor no, fue la mejor no fue la más idónea. Y ahora, pues, le están regresando otra vez el valor al torneo, a los que califican hoy ¿no? América con treinta y tantos puntos, treinta y seis puntos, creo, pues, obviamente tiene que tener justo valor su torneo, ¿no? Su, su cantidad de puntos, porque pues, si le hacen ahorita eh, un gol o dos goles y ya quedar fuera por, por una circunstancia de, de empate, me parece que era lo que no le, le daba justo valor a la Liga. Pero bueno, pues, sí, ha habido muchos cambios y cada rato se cambia y cambia, pues. Tratamos de, yo creo que los directivos tratan de adecuar el, el mejor formato que, le, que nos guste a todos, a los protagonistas, muchachos en la cancha, a los directores técnicos, directivos, medios de comunicación y por supuesto a la gente, no tratamos de, de buscar todos eh, vivir en una armonía, pero no hemos podido encontrarla al 100%, la verdad es que reitero, es competencia y cuando arranca el torneo ya te lo dicen cómo están las reglas, entonces… No puedes ahorita quejarte si el gol de visitante vale o no vale. Gracias, dos preguntas si de marca marca, por favor. Así es. Uh, Alex, eh, Miguel, después de no de, de, de, de agarrar eh, que tu equipo que les cuesta por ahí. Dos No regreso tranquilo porque perdimos, eh, nunca cuando uno pierde tiene que tener tranquilidad, al contrario tiene que tener mucho eh, mesura y por supuesto concentración y autocrítica para saber qué, qué nos falta, pero sí por supuesto regreso con la confianza de que el equipo va de local, de que nuestra cancha, cancha es una de las canchas que pesan más en el fútbol, de que nuestros muchachos tienen ese tipo de reacción, hoy lo demostramos, y bueno, vamos al segundo partido, no vamos perdiendo medio tiempo, pero nos falta medio tiempo todavía. Gracias, ¿La tarea para el siguiente juego que te llevas es, es jugar como jugaste el segundo tiempo para poderle dar esa vuelta al marcador de lo que tú realmente quieres, para seguir avanzando a la siguiente fase. La tarea es entrar desde el minuto, desde el silbatazo inicial, concentrados y metidos, ¿no? reitero, regalamos 15 minutos y, y nos cuesta llevarnos una derrota a, a, a casa, pero concentrados, metidos, por supuesto, la intensidad del manejo de pelota del segundo tiempo me agradó, pero tenemos que ser más contundentes. La fortuna es ganar solamente para poder pasar. Muchas gracias. Buenas noches a todos, gracias. Eh, lo importante era ganar y ganamos creo que hicimos un buen partido por más que eh, segundo tiempo nos replegamos o nos obligó Tigre porque no, era, no era la idea y, y bueno este, en definitiva la llave sigue abierta ganamos que repito que es lo importante eh, y bueno seguramente eh, iremos allá con todo el optimismo y la fe, y e iremos a ganar, a intentarlo. ¿no? Este, así que muy satisfecho y muy contento por el, por el triunfo, por más que tuvimos algunos altibajos dentro del partido, eh, que bueno, en definitiva, este, teniendo un rival como Tigre, en definitiva lo importante es el triunfo, por más que... Tuvimos algunas situaciones más y si hubiéramos repetido el muy buen primer tiempo que hicimos, este, lo hubiéramos limitado más. Pero bueno, vuelvo a insistir, Tigre tiene muy buenos futbolistas y por más que nos gustó más el primero que el segundo, en definitiva nos llevamos el triunfo que es lo más valioso. Buenas noches. Estar los 90 minutos del partido en el volcán, como dicen, colgados de travesaño. Lo... No, nunca lo hicimos, no, si, se ve que no es mucho santo, porque bueno, no me acuerdo de ningún partido que terminemos colgados de travesaño. Esa táctica no la usamos nosotros. No, pero en este eh... que eh, tuvo tigres oportunidades con Florián, con Guiñal, eh, que de pronto... Juan, con... También nosotros la tuvimos, la tuvo Otero, la tuvo Hugo Lozano, la tuvo eh, Valdez, tuvimos la oportunidad. Eh, este, lo mismo vamos a hacer allá, nosotros en, en, en, con ningún rival este, proponemos eh, em, replegarnos y defendernos, yo entiendo el fútbol de ser una, de una manera que es tratar de buscar el triunfo, juguemos donde juguemos y vamos a proponer eso, Tigres también juega, tiene muy buenos futbolistas, ¿no? este, pero nuestra predisposición no va a ser esa que tú decís. Buenas noches. Sí, porque estaban quedando con tres delanteros y estábamos quedando mano a mano en el fondo y no queríamos correr ese riesgo. ¿no? La idea era liberar más a Urrantia y a Campo, que estaban este, digamos, en zona defensiva y la característica de ellas son más ofensivas. Entonces la idea era liberarlos un poco más a ellos, al campo lo liberamos un poco más, a Urrantia no. Y bueno que hizo un gol de otro partido, ¿no? Si, si no, porque prácticamente si bien tuvieron alguna situación, este, bueno, eh, ahí definió con su gran jerarquía que indudablemente la tiene, este, a pesar de que estábamos bien parados. Pero habíamos quedado en varias situaciones, mano a mano en el fondo, y no queríamos tomar esos riesgos y vuelvo a insistir, liberar más a tanto a Ruente como a Campos. Buenas noches. bueno voy a empezar por lo último ley está separado el plantel por este eh, falta disciplinaria que seguramente será una, una resolución que tomará la directiva y, pero no vamos a contar más con él este, porque tenemos un orden en el club y él tuvo un collar de cantidad de situaciones repito disciplinarias este, y todos debemos respetar un orden este en, no me voy a poner a enumerar pero fueron una cantidad de cosas. Así que seguramente no, no vamos a contar más con él. Y después vuelvo a insistir, la idea era quizás seguir presionando en la salida, nos venimos un poco para atrás, también Tigre le seguimos un poco la pelota, o la agarró más Tigre que nosotros, y Tigre tiene muy buenos futbolistas, la administra bien, y ahí quizás pasó un poco el error nuestro. Así que son cosas para corregir, este, eh, dentro de las cosas muy bien que hicimos en el primer tiempo, no le seguimos la pelota, la tuvimos nosotros, la administramos mejor y eso nos faltó quizás en el segundo tiempo a pesar de que teníamos muchos futbolistas de, de características ofensivas eh, para tratar de administrar bien la pelota, pero tuvimos un poco o bastantes imprecisiones que eso fue lo que, repito, nos afectó y anduvimos mucho tiempo corriendo atrás del balón. Buenas noches. Eh, pues no todo fue malo en este partido, a la temprana hora del partido de iba Liga al 2-0, precisamente hablando de, de lo bueno que dejan Santos en los partidos, ¿qué es lo que tú le ves fuerte o que puedan aprovechar de parte de ustedes para ir a un estado tan complicado? como este Nada, vuelvo a insistir, tener la misma filosofía de juego que hemos tenido siempre, ir a buscar, este tratar de, de, de ser protagonista, tener la pelota, de ser ofensivo, de tener una presión alta, todas las cosas que pregonamos que intentamos trabajar y que lo hemos hecho muy bien. Juguemos donde juguemos. ¿no? Este, eh, bueno, insistir, eh, Tigre tiene grandes futbolistas, es un equipo de mucha jerarquía y a veces es difícil dominarlo por tantos lapsos. ¿no? Nos pasó algo parecido en, en el Volcán en el último partido que jugamos, hicimos un gran primer tiempo, teníamos que habernos ido con una ventaja de tres o cuatro goles, terminamos con un score este, muy cortito y terminamos empatando el partido sobre la hora por la categoría de jugadores que tiene, que tiene Tigre. ¿no? Pero bueno, son situaciones que, vuelvo a insistir, tenemos que corregir y bueno, seguir con la misma idea que nos ha llevado adelante prácticamente siempre. ¿no? Gracias, Buenas, noches. Buenas noches, Orlando. Buenas noches, profe. Orlando pues, Martín Deportes. Profe, este, hoy entre todo los análisis que ha hecho del partido de hoy en tanto todo lo que le han preguntado a los compañeros, ¿con qué se queda? ¿Con qué se va y, con, y qué tiene que corregir eh, para el partido de vuelta más que nada? ¿tú? Porque va a ser un partido muy bravo porque los dos quieren pasar, eh, ya el gol de visitante ya no no funciona y para Santos es ganar o ganar para poder este, seguir este, avanzando. ¿Esa es la mentalidad que le va a inculcar hoy en día este, a sus jugadores, a los chicos, para seguir este, escalando lo que realmente ustedes quieren? Sí, la hemos tenido siempre, ¿no? este, contra cualquier rival que hemos enfrentado. Eh, me quedo con el primer tiempo eh, porque llevamos el peso del partido, tuvimos las mejores situaciones, tuvimos el control del balón, y quizás en el segundo tiempo, inconscientemente, este, le cedimos en algún momento la iniciativa y anduvimos mucho tiempo corriendo atrás de la pelota, así que debemos sostener más tiempo lo que hicimos en el primero, y bueno, obviamente lo sabíamos, si le cedemos la pelota a Tigre, tiene muy buenos futbolistas este, y muy buenos este, jugadores de la mitad de la cancha para arriba, así que tenemos que que corregir esa situación, por más que tuvimos situaciones también en el segundo tiempo, en transiciones, porque le podemos hacer daño de varias maneras, pero bueno, vuelvo a insistir, la idea es este, mantener más tiempo lo que hicimos en el primer tiempo y parte del segundo, este, y bueno, tratar de, de ganar el partido también allá, porque va a ser difícil, complicado, eh, pero bueno, tengo mucha fe en, en, en los jugadores, en el trabajo que tenemos acumulado y bueno, esperar el partido del domingo. Ahora lo importante es recuperarlo y hacer un análisis eh, bueno de toda esta situación que nos, nos tocó vivir, del buen triunfo que logramos y ir a jugarnos una final allá al Balcano. Muchas gracias.